Tenías toda la razón. Alonso se está robando las ideas de la competencia. No... ¿Qué? Eso no es verdad, yo, yo nunca he entrado a ese correo, yo ni siquiera tengo la contraseña. Ay, no lo niegue, ahí lo dice muy clarito. ¿Sabe qué le puede pasar si yo muestro eso? por lo visto el señor Sabelo todo no se imaginaba que nuestro trato también quería involucrarlo a usted Ups. ¿qué es lo que le asombra? Que haya salido más inteligente que usted. <risa> ¡Ay, ya, Alonso! Más bien, deje la risa y venga, vamos a entrar a la plataforma. ¿Qué todo esto? Oh. ¿Qué? Con un par de pruebas ya teníamos para ganarnos el concurso. ¿Pues para que tenías que meter en todo? ¡Ay, ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Aquí, Alonso, vamos a registrar el proyecto de pinturas verdes. A ver... ¿Y a mí quién me asegura que si los hago ganadores de este proyecto, no me van a seguir jodiendo? Ay, ay, ay, Alonso, le voy a tener que robar su respuesta. Usted aquí no está en condiciones de exigir nada. Le tocó confiar en mí. Ni modo. No, no, no, no, no. no. Proponente Carla Salazar. Daniel no va en el proyecto. No, no, no, no, no. Ey, ey, no, nada. A mí no me manda en vez de. Ay, ya, ya, ya. Ey, no fue suficiente con que me enterraras con todo lo de las pruebas y todo eso, el hey, este concurso no nos ganamos los dos, ¿oíste? Si no. Si no, ¿qué? Si no, ¿qué, Daniel? El vicepresidente comprándole las ideas a la competencia y tú hackeándole la cuenta y chantajeándolo. Pero yo no hackeé nada, yo no hackeé ninguna cuenta y vos sabés que yo, no, yo no hice nada de eso, no tenía ni siquiera la contraseña. Sí, pero el reporte dice otra cosa y esto también. Eh, necesito que me deja que veo la cuenta. A ver, a ver, a ver, Necesita no. ayuda. No tengo mucho tiempo, ya van a estar llegando por mí. Veo. Ah, se lo dije. Hola amor. Sí, sí, ya va. Ay, no, no, no, no te imaginas. Sí, ahorita te cuento. Dale. Te amo. Chao. Qué pena con ustedes. Pero es que. Ponerse el 30% de participación y 10 millones de pesos. No se ganan todos los días. Me voy a celebrar. Chao. ¿Qué <risa> es lo que logró con su chantaje en el imbécil? Eh, a mí no me venga con eso. Pues más bien haga algo, haga algo que usted no me puede quedar con el premio. No, vio que ya lo registré. Pues bórrelo. No se puede, eso ya está monitoreado. Si hago algo se van a dar cuenta. Ah, wow, está zunga, pensando! <tose> No, pues ahora nos va a tocar ir a aplaudirla ya cuando reciba el premio A menos que eh, ¿A menos o que qué? Que la proponente no se aparezca a reclamar el premio